fuerte. Perfecto. Muchas gracias. ¿Apoyando a la causa de la mujer? Claro que sí, obviamente. ¿Arriba las mujeres? Arriba las mujeres. Es que las mujeres somos el futuro y necesitamos la ayuda también de los hombres, pero Poder feminista. Pues hoy pedimos no perder los derechos fundamentales que a través de la historia ganaron mujeres como Clara Campo Amor, que perdió su puesto en la política y consiguió el voto, como otras tantas que murieron, como las 149 mujeres quemadas en una fábrica por los derechos laborales y hoy nos encontramos que todo lo que ellas sufrieron, incluso dieron su vida, no lo quieren quitar, pues de eso nada, no lo toleramos. Pues la historia de que una vez unas mujeres se rebelaron en una fábrica y los derechados le cerraron la puerta y cuando quemaron la fábrica el humo que salía era de color morado que era la chera que estaba trabajando. Un aplauso para ella. ¡Olé! No es no ¿no? No, no, ¿no? Las mujeres somos mujeres y sí. tenemos derechos para haber nacido. Sí. Y, pero cuando vivimos una sociedad muy patriarcal, es decir, que el hombre está por encima de la mujer, no nos dan esos derechos, no los tenemos, eso lo tenemos que pedir. El, el feminismo es el que da nombre a esa lucha de las mujeres hacia un sistema que no nos da los derechos de los que tenemos. ¡Ya está! Y todo el que te diga lo contrario, miente. Y quiere desprestigiar algo que no es. Y todo el que te diga el feminismo es lo contrario al machismo, miente. miente. Protección. ay! ¡Ay, Viva la lucha de la mujer trabajadora, así despedimos el videoblog de hoy en las calles de Sevilla, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día para hacer eh, reflexión propia, y bueno primos y primas, un feliz día para ustedes, y nos vemos pronto, chao.